¿Qué tal, editor? En el vídeo de hoy os voy a enseñar una función oculta o que los usuarios no nos fijamos de una aplicación muy conocida eh, que utilizamos los distintos colectivos dedicados al ciclismo. Con este truco o función podremos hacer eh, seguimiento del estado de... os pongo en la intro y seguimos con el tema. ¡Chao! Antes de nada deciros que si al final del vídeo os ha gustado, darle un gran me gusta, ¿vale? Para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis, ¿vale? Como todos sabemos, el mountain bike lleva un mantenimiento y sobre todo nuestra bici. Entonces con esta función oculta o que muy poca gente se ha fijado, podremos llevar un mantenimiento de nuestros componentes o un seguimiento de nuestros, de nuestros componentes tanto si nos gustan hacer a nosotros las reparaciones o, o la, la sustitución de piezas o tanto si, nos, eh, si lo llevamos a un taller que nos hagan esta función ¿vale? Bien, pues con esta eh, eh, función oculta podremos llegar, llevar un seguimiento de los kilómetros que hacemos eh, de nuestros componentes de momento es gratuita y deciros que eh, hay que dedicar unos pocos minutos vale, cada vez que cambiemos una pieza o cada vez que cambiemos un componente. No hace falta registrar los cables de, de los cambios vale, porque creo que no merece eh, la pena, pero sí los componentes más importantes que llevan nuestras bicis. La función oculta de la aplicación eh, es de la, de la famosa aplicación Strava eh, es esa aplicación que usamos casi todo el público o casi todo el mundo que hacemos mountain bike ¿vale? eh, eh, que la utilizamos pues, para hacer rutas para grabar rutas, para comentar rutas para, para ver las rutas de los compañeros pues tiene una función en la cual podemos hacer el registro de todos los componentes o casi todos los componentes de nuestra mountain bike e incluso nuestra propia mountain bike, ¿vale? Ahora os estaréis preguntando que, que es verdad que esa aplicación o esa función muy pocos la utilizáis, ¿vale? Con esta aplicación o con esta función lo que haremos es saber realmente los kilómetros que tienen nuestra, nuestros componentes siempre que utilicemos Strava, claro está, si, si no utilizamos Strava pues evidentemente no vamos a poder saber los kilómetros reales o más aproximados que, que tienen nuestros componentes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues eh, no, no me enrollo más y os enseño cómo lo hago yo. ¿Vale? Eh, vamos a verlo. Bueno, chicos, tenemos que venir a, a nuestro perfil de Strava, siempre utilizando el, el Google o el Chrome, ¿vale? Nunca desde la aplicación de Strava. Entonces, estando aquí ya, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a, a nuestra imagen del perfil y nos ajustes, ¿vale? Y aquí eh, nos tendremos que ir a mi equipación. Como podéis ver, yo aquí tengo dos bicicletas, la Conaproce 153, que ya no la tengo, con la cual hice 4.263 kilómetros, y la Lapier, que es la que actualmente yo utilizo. Bien, pues si yo quiero... Eh, ver los componentes que tiene mi bicicleta que he introducido yo, vale le damos aquí y como podéis ver aquí pues hay una pequeña información que la he, que la he rellenado yo cuando, cuando hice el registro de mi bicicleta eh, aquí tenéis todos los componentes que yo he hecho el registro que os, os lo puedo asegurar son como mucho 5 minutos cada vez que eh, sustituyáis un componente. Si os fijáis aquí, aquí me pone el marco, ¿vale? El marco me pone 1980 kilómetros, igual que aquí, que es el primer día que hice el registro de la bicicleta. Y como podéis comprobar, aquí hay otros componentes en los cuales los kilómetros ya no coinciden. ¿Por qué? Porque yo ya he sustituido una vez ese componente, ¿vale? Entonces, eh, eso quiero que lo tengáis claro, que que con esta, esta función podremos saber los kilómetros que llevamos eh, tanto nuestra bicicleta como componentes. Pero siempre hay que utilizar la aplicación. O si utilizamos otra aplicación para grabar nuestras rutas, eh, una vez finalizado, tenemos que importar la ruta a Strava. Porque si no, Strava no te va a ir añadiendo los kilómetros que haces con, el, con, con los componentes. ¿vale eh, ¿Cómo se hace...? ¿Cómo se hace el, el, el registro de los componentes? Bien, pues esto es muy fácil, ¿vale? Nos vamos a añadir componentes. Seleccionamos tipo de componente: neumático delantero. ¿Por qué no me sale el neumático trasero? Porque ya está activado, ¿vale? El neumático delantero no está activado. Le daríamos a neumático delantero. ¿Qué marca? Masi. Modelo: ASEGAI 260. Y peso, vamos a poner que es un kilo, ¿vale? Añadido el esto quiere decir que tenemos que poner, si, si es un componente que se que, que se añadió el mismo día o que lo adquirimos el mismo día que la bicicleta, debemos de poner desde el principio, ¿vale? Si es, un, si es el, el componente, lo, lo hemos añadido hoy, pues debemos de poner hoy. Y si es el componente, eh, eh, sabemos qué fecha lo añadimos, ¿vale? le damos a especificar fecha le damos a especificar fecha y aquí ponemos la fecha 29 de mayo del 21, vale ponemos esta fecha y en notas lo que podemos poner vale, si nuestro antiguo neumático delantero eh, con él llevábamos un ejemplo 1000 kilómetros, podemos poner anterior Es un, una, una forma de, de decirlo, ¿vale? Bueno, mi kilómetro. Vamos a poner 500 kilómetros, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Por qué pongo aquí anterior 500 kilómetros? Porque yo luego puedo hacer una comparativa. ¿Veis? Como podéis ver aquí, yo el neumático delantero a Segay eh, lo, lo instalé el 29 de mayo del 2021 y hasta a día de hoy llevo con él 179,9 kilómetros, vale. Esto lo vamos a eliminar. Vale, ¿por qué yo he puesto en notas 1000 kilómetros? Porque si o 500 kilómetros, porque yo puedo hacer luego una comparativa del neumático actual al de antes. Imaginemos que el de antes era un Michelin e-Wheel, vale, por decirlo. Y este es un Masi. Pues yo ya puedo hacer una comparativa de las dos marcas. Más o menos eh, puede influir un poco también el tema de las salidas. Que con uno salga más o con otro salga menos, según. O con uno haga una ruta más light y con el otro eh, haya hecho rutas más, más bestias. Pero bueno, eso es un factor que, que, es, mmm, que no lo podemos tener eh, o contar a la hora de, de, de saber si realmente es, eh, hacer con una, una es mejor que la otra, ¿vale? Yo quiero saber con la anterior cuántos, cuántos kilómetros hicimos, pues bueno, pinchamos aquí, y como podéis ver, me sale aquí anterior 500 kilómetros, ¿vale? Le doy otra vez a guardar, vale, a ver si me guarda, me ha guardado, y, y, y ya está, eh, vamos a ver, con la cadena, si yo le doy aquí a la cadena, como podéis ver, con la anterior cadena yo hice 1517,1 kilómetros. La anterior, ¿vale? Eh, ¿Que puedo poner la marca también? Pues si me sé la marca, puedo poner la marca para luego saber qué marca eh, me ha dado más, más resultado o me ha dado más kilómetros. Y bueno, y ya está, eh, es, es la aplicación o la función oculta que os quería enseñar para que ya os digo en 5 minutos podáis eh, hacer el registro de todos los componentes que creéis que, que vale la pena eh, llevar un seguimiento de los kilómetros. Y siempre que utilicéis la aplicación, ella os va a decir, eh, os va a ir registrando los kilómetros que vais haciendo con, con, con ese componente. Pues mirar aquí las pastillas de freno trasero pues llevo con ellas 33,7 kilómetros, ¿por qué? Porque las instalé el 17 de junio, ¿vale? Y del 17 de junio al día de hoy he hecho una hice una ruta, pues esa ruta me la ha marcado aquí. Eh, chicos, no tengo que añadir nada más, eh, si queréis, si tenéis dudas, en comentarios me lo dejáis, si, tenéis, si no sabéis cómo hacerlo, en comentarios me lo dejáis, que yo encantado os contestaré e intentaré ayudaros para que tengáis el registro de de, de, bici, de vuestros componentes. Y lo dicho también, podéis hacer, eh, podéis registrar, eh, no sé cuántas bicicletas se podrán registrar. Eh, pero podéis registrar varias bicicletas y tener siempre los componentes, eh, un seguimiento de los kilómetros que hacéis. vale Nada, eh, espero que os haya gustado y lo dicho, nos vemos en otro vídeo. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un, un me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurators que hay por el mundo y como siempre digo, suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.